En este momento la situación para las comunidades es de incertidumbre, de zozobra permanente. Es la principal afectación, la destrucción del proyecto de vida. No solo han acabado con las fuentes de sustento, con las fuentes de alimentación, sino que hoy no se tiene claridad sobre lo que va a pasar con el hábitat que nos rodea, con el río Cauca, con el cañón, con el bajo Cauca. Las comunidades aguas arriba todavía eh, están sin soluciones algunas, la pérdida de sus trabajos, de sus herramientas, de las viviendas, hace que hoy la población esté sufriendo muchísima escasez de alimentos, que no tenga eh, claridad sobre lo que va a hacer empresas públicas de Medellín, no ha respondido por las comunidades aguas arriba, tampoco por las comunidades aguas abajo, empezaron a liberar un poco de agua, pero esa agua no, no tiene la capacidad para que vuelva la vida al río cauca en este momento hay agua pero sin peces mataron a más de 100 mil peces con la, el cierre de la compuerta y esa zozobra también se da porque vemos que es una empresa que no tiene el control de la obra que no sabe qué va a pasar con la obra que no sabe si es viable o inviable el proyecto Le han dicho a las comunidades aguas abajo que no se pueden reponer las casas y empezar los procesos de reparación porque no se sabe qué va a pasar con Hidroituango, mientras a la opinión pública y en la subasta que en este momento se adelanta dan partes de tranquilidad, pero en el territorio nos dicen que no se sabe lo que va a pasar con nosotros, con nuestra vida, con la integridad física de nosotros y del medio que nos rodea, del ecosistema.